Cargando este live. Qué impresionante cuánto se demoran cargar esta vaina. Hola, hola, hola, hola. Hola, hola, hola. 3, 2, 1. Live, día 23. Este video está dedicado a todas las personas que por alguna u otra razón no han hecho ese proyecto que, que hace rato que quieren hacer porque están esperando las condiciones perfectas para que sucedan, no sé que, que el clima esté perfecto o que esa condición económica esté perfecta o que tenga ganas de hacerlo. Esa, esa sí es terrible, Ten, esperar tener ganas para hacerlo. <coughs> Creo que es de las peores condiciones que uno debe esperar para hacer algo. Y, un ratico. <coughs> Agüita. Entonces, este, con, ese, con esa dedicatoria... Hey Liliana! Gracias por estar ahí. Dime si se escucha. <coughs> Está yo... Quiero dedicarle a eso, ese, ese video, de esa manera, a todos los que tenemos un proyecto y estamos esperando que las cosas sean perfectas para que suceda. ¿Por qué? Porque en el primer día yo arranqué el video diciendo que eso se le dedicaba a todos los postergadores, a los que dejamos para después las cosas que, que, que, que soñamos, que queremos, que sabemos que son buenas, que nos van a aportar, ¿no es cierto? Y en ese experimento que yo me sentí que me arriesgué demasiado, porque si ven los videos No son de buena calidad Mis fondos no son bonitos Yo miro a esa gente que tiene Esos lives súper bonitos Con unos fondos perfectos Y tienen incluso Tienen título y marco Y, y el audio es alucinante Uy, Y pues a mí me gusta hacer las cosas pro Y si esperaba que yo pudiera cumplir Con todas esas condiciones Para poder hacer esto Entonces ese sería el día que No, no iba a suceder y ya se me habían pasado esto 210 días sin, sin hacerlo y 210 días es un montón ¿cierto? si sí, 365 días son un año y les quiero compartir la satisfacción que siento todavía sin haber terminado de que ya voy 33 días ininterrumpidos eh, de sacar adelante un video para compartir algo y donde yo renuncie a todo lo que pudiera ser condiciones perfectas para poder poner en marcha una idea esa es como que la idea fundamental de esto entonces renuncie a que sea bonito a que tenga la iluminación perfecta a que el audio sea increíble a que tener también el tema el te el esa es otra parte yo creo que uno para un proyecto de contenidos o lo que sea, uno quiere tener los temas bien preparados y tal y es una parte que a, para mí ha sido muy complicada, muy difícil pero también sabes que el hecho de estar como que uno no sabe hacerlo, ¿no? y entrar a un, algo que uno no ha hecho siempre da como miedo y tales y, y recordé cuando era adolescente yo siempre estaba metido en alguna actividad tipo feria no alguna feria donde vas y vendes cosas y en Colombia yo vivía en Colombia en esa época, en Bogotá, y había mercados de pulgas, y yo amo los mercados de pulgas. Ese se llama el mercado de pulgas de Usaquén, y yo lo amaba. Entonces yo, me pre yo quería preparar algo para ir a vender en el mercado de pulgas como la gente hace. Pero tenía miedito, siempre como, uy, quisiera hacerlo. ¿verdad? Y que le decía a un amigo si me acompañaba, y mi amigo, no, que no puedo, que ese, ese día juego a fútbol. Otro amigo, no, que yo... Y como no tenía miedo que me acompañe, pues yo no iba. Yo recuerdo que le conté a mi papá, me dijo, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no fuiste? No, es que mis amigos no me quieren acompañar. Y yo sí tenía 13 años, tal vez. era chiquito? Me dijo, y me dio un, un comentario directo, ¿no? como, no, si quieres hacer algo, tienes que hacerlo solo y punto. Solo, y avanza, ¿no? Si alguien te acompaña, genial, pero solo es la manera. Y me hizo clic, eso en la cabeza, y lo empecé a hacer solo. Yo recuerdo las cosas que hice para llevar esa feria y De hecho me fue bien y todo Y vendí súper bien Y tenía como 13 años y andaba forrada en plata Pues para 13 años Tú sabes que cualquier plata es una forrada de plata ¿no? Y en Adelante esa sensación se quedó En el tiempo, para muchos proyectos No es cierto Aquí dice A mí se me queda cargando un montón de tiempo Uy, no sé si ¿sí está saliendo este live Ya me preocupé um, Bueno, sigamos y, y el mensaje es a arrancar Arrancar ya eh, No espera las condiciones mínimas Arranca con lo que tengas Y ahí está el arte de hacer magia con poquitas cosas y después van apareciendo los ingredientes. Hola Janet Escitia. ¿Qué tal ese apellido? Janet Escitia desde Colombia. Y arrancar ya, arrancar. Yo creo eh, una. Yo creo que algo que nos puede impulsar a iniciar las cosas y, y empezar a hacerlas, ¿sabes qué? Es proyectarse en el tiempo hacia un futuro y pensar si te vas a arrepentir de haber hecho o no hecho algo. Y siempre cuentan esos estudios que hacen los estudios en las universidades, así top, que entrevistaron a no sé cuántas personas cerca, en su momento cerca de la muerte y que la respuesta más común de algo que dejaran pendiente era o último de los sentimientos cerca de la muerte era arrepentimiento. Arrepentirse de cosas que no intentaron. Yo tengo eso muy, no sé por qué tan presente. Entonces, mezclando todos esos conceptos, pues, eh, arrancar, no esperar las condiciones que estén perfectas, haz los cosas van a ir mejorando el camino y también los ingredientes también van apareciendo. La constancia se vuelve otro ingrediente fundamental. ¿Y saben que Pues esta semana para mí fue una semana muy chévere porque nos mandamos a hacer lives de a dos. Entonces hice un live con Janet Ceballos de Viviendo en Libertad, Raya Abajo sobre mujeres viajando solas, hicimos otro con Flor, sobre cuentos y emociones para sanar, que ella es una arte terapeuta, se fue súper chévere, hicimos otro con Miguel Beltrán, que es un productor de café de cacao, a, productor de cacao especiales en Colombia, es, Mian, es un genio, me encantan sus temas, fue todo sobre turismo comunitario y chocolates especiales. Ya hicimos otro con, con, con una coach ontológica, Patricia Alfaro hablamos sobre el perfeccionismo. se fue chévere. Y, y así, entonces, la cosa se puso más interesante. Yo igual, yo veo que orgánicamente mis videos no tienen, en esta secuencia que he hecho, no tienen un impacto en las redes, no como que ah, todo el mundo los ve y tal, tales, no. Ni ven personas cercanas, que es un número pequeñito. Pero ya ahí justo está la diferencia. Como yo no estoy haciendo este ejercicio para hacerme famoso ni nada, sino por algo que es mucho más valioso para mí, que es crear el hábito de la constancia y crear un hábito de estar activo en la red. Entonces, si yo reviso hasta hoy, los resultados son 100% exitosos. Porque estoy siendo constante como quería, porque y estoy... Eh, Fede Mochilero ese, Oiga, entiendan en la página de Fede Mochilero Tiene cosas chéveres <ríe> Hola Fe Y Y eso eh, Otro aprendizaje de eso para, para Compartirles es que Eso que quieren hacer Arránquelo Y arránquelo siempre O sea, no importa que todo el mundo se entere Pero como un valor para ti al Que ese hacer te genere a ti un valor para ti, en mi caso, es ser constante, romper la postergación eh, y avanzar. Avanzar eh, re, renunciando al perfeccionismo son como que las tres cosas más importantes. Yo termino esos 30 días y si yo los completo, me voy a dar el gusto de haber sentido que fui constante, que rompo, rompí la postergación porque es muy frágil, tú empiezas y ya se rompe la postergación. Y que hice cosas sin... sin sin buscar perfección solo para hacerlas Para hacerlas y fluir Y también que he aprendido mucho No de lives Porque hasta ahora sigo leyendo los manuales De OBS y los no sé qué Streaming para hacer transmisiones Cruzadas entre Facebook y Youtube E Instagram que esa miércoles es Ciencia aeroespacial Pero espero aprenderlo antes de los 30 días Tremenda semanita Fue muy chévere y espero que en, para mí conmigo mismo Mirar al final Si puedo hacer otra tanda, otra ronda Con cositas con mayor valor Pero para ahora, mi enfoque es ese Sé constante No al perfeccionismo Y cumplir También sabes que te puedo compartir Y eso quisiera que hagamos un video completamente aparte Con alguien que yo ya vi que lo logró que es la creación de hábitos ¿Alguna vez has escuchado cuando dicen, oh, si quieres crear un hábito, haz algo por 21 días y esa cosa quedará grabada y la harás luego automáticamente porque se volverá un hábito? Pues esa vaina yo hasta ahora no creo que funcione así. ¿Ya? Pero conozco a alguien que sí lo ha hecho y no con 21 días, con 30 y con otras características. Solo quiero rescatar una cosa de eso porque eso es otro tema bravazo. La cosa que sea importante para nosotros como un proyecto ponerles un, una jerarquía en el tiempo, en la semana, un, como las pongo de primeras, o sea, primero hago eso y después hago todo lo demás, porque si hago todo lo demás y al final hago esta cosa importante, no sale bien, y lo digo porque mira, yo he hecho esos lives, unos que son de temprano y otros que son de tarde, por ejemplo, eso es tarde para mí, y la energía, la calidad, la satisfacción, el resultado y muchas cosas, cuando lo hago de primeras en el día o como de las primeras actividades, uy, ahí, ahí hay un nivel de logro, satisfacción y resultado mucho más eficiente y efectivo. Entonces yo te puedo decir eso también, ¿no? Entonces, bueno, ese es para mi club de los postergadores. Vamos, todos los postergadores tenemos derecho a la felicidad. Nos vemos, un abrazo a todos. Y ya saben, sean felices si quieren. Que les vaya bien, si deciden que así les vaya Y se practiquen la gratitud Si se les antoja Porque es muy Ya saben, ese es el video anterior <ríe> Y que lo que hagan Sea de beneficio para los demás seres Eso sí, les dejo el encargo Bueno, miren el canal de YouTube Ahí tengo unos videos chéveres Los antiguos, son bravazos <ríe> Chao chicos, Voy a dormir